Bienvenidos sean a otra emisión más aquí en www.elpatorojo.com Desde la camina de Pato, ya nos habla como todas las semanas... ...con esta emoción de compartir con todos ustedes... ...lo que está sucediendo dentro de la expresión más salvaje... ...del deporte motor como es el pro a nivel local... ...a nivel nacional, a nivel internacional... ...es decir, cubriendo todas las actividades... ...o gran parte de las actividades que se están registrando... ...en torno a esta especialidad del deporte motor... ...que día tras día suma y suma más adeptos... ...más espectadores, una gran cantidad de aficionados... ...es uno de los deportes me parece que está creciendo... ...de manera impresionante... ...y que en toda la República Mexicana está popularizando, lo cual nos da un gusto enorme, la verdad, recibir noticias. Tenemos la oportunidad de conversar a lo largo de la semana con los diferentes organizadores de eventos en algunos estados de la República y la verdad es que todos se muestran muy contentos por lo que viene sucediendo. Así que hoy estaremos platicando precisamente acerca de actividades que van a tener lugar, lo mismo en Baja California Sur, que es uno de los dos estados más poderosos en lo que se refiere al número de carros, a la calidad de competidores, al número de eventos y que va a estar con actividad esta semana Tenemos también actividad a nivel nacional con la Baja Veracruz, la segunda edición Y a nivel internacional pues The Off-Road Championship El campeonato de torque que también estará visitando este fin de semana El estado de Wisconsin, entrando en Wisconsin Estarán todas las estrellas, todas las figuras de este Que es uno de los grandes campeonatos de automovilismo fuera de camino Sobre pista, sobre short course allá en la Unión Americana, así que si les parece, pues nos arrancamos no Sin antes darle las gracias en nombre de Norma Ceseña, de Rodrigo García Y un servidor Alfredo Polanco por estar Aquí con nosotros, estamos terminando ya El mes de agosto, hoy es sábado 30, 30 de agosto y el día de mañana Es uno de los días más importantes que tiene El calendario para todos nosotros Porque si usted no lo sabe, pero aquí Se lo voy a decir, el día de mañana nació una bella Criatura, es decir, yo nací hace Muy poquitos años, así que Mañana domingo estaré de manteles largos Le vamos a dejar aquí en redes sociales la dirección donde bueno, puede usted enviar su presente sé que son muy generosos Ajá. así que estaremos esperando pues que se hagan notar en este 31 de agosto del 2014 que es el día de mañana y que estaré celebrando un aniversario más así que con esa emoción tan profunda de estar cumpliendo ya otro año más de vida pues entonces estaremos pues compartiendo con todos ustedes lo más relevante que está sucediendo dentro del deporte motor a nivel local, nacional e internacional. Bien amigos aficionados, a diferencia de otros programas, hoy quiero arrancar comentando acerca de lo que estará sucediendo a nivel local aquí en Baja California Sur, en donde hay una carrera agendada, de hecho ya empezaron las actividades desde ayer viernes con la revisión, la contingencia y el registro de corredores, esto es en Santa Rosa, que está prácticamente metido dentro de San José del Cabo, la cabecera municipal del municipio, en la parte más al sur de la península de Baja California, donde termina prácticamente la, la tierra y se juntan los dos mares, donde es el océano pacífico con el mar de Cortés, y esta que es la organización más nueva que se ha estrenado apenas este 2014, para convertirse ya en el tercer serial de carácter estatal, aunque la base lo que forma parte o le da fuerza a esta organización, son prácticamente el grueso de los corredores que radican ahí en esa región, Cabo San Lucas, San José, Miraflores, La Rivera, Caduaño, Santiago, toda esa parte incluso Todos Santos y Pescadero, porque no están muy retirados, y es con lo que se nutre este campeonato, aunque hay que reconocer que es el municipio que dentro del automovilismo fuera de camino a nivel estatal ha crecido de manera impresionante. Así que este fin de semana se estará corriendo la siguiente fecha, la Santa Rosa 2014, una ruta corta de carácter nocturno que estará llevándose a cabo hoy sábado a partir de las 7.30, es el primer hit, y aproximadamente dos horas después, 9.30 de la noche, estará arrancando el segundo de los hits en esta competencia. Así que... ...que hoy haya actividad en Baja California Sur... ...con esta carrera, carrera de ruta corta... ...a cargo de Deporti Cabos... ...y con eso se estará iniciando... ...como lo habíamos comentado en otros programas... ...una serie de tres fines de semana consecutivos... ...donde pues, eh, pudiéramos observarlo... ...como una forma de medir fuerzas... ...entre las tres organizaciones... ...hay que recordar que en Baja California Sur... ...el Off-Road en este momento está a cargo... ...de Deporti Cabos que tiene carrera... ...para este fin de semana... La próxima, ...el próximo fin de semana entrará en acción... ...la Unión de Promotoras con su ruta... Loreto, ruta corta también Y para el 13 y 14 de septiembre Vendrá el campeonato oficial de Baja California Sur En la pista a Hermanos Monroy Esto en La Paz la capital del estado, y así, pues prácticamente será como una manera de poner a prueba de qué está hecho cada uno de estos campeonatos. Así que, pues son tres fines de semana consecutivos donde los espectadores y la gente que nos dedicamos a los medios tendremos oportunidad de observar el potencial, la fuerza o el poderío que cada uno de ellos tiene, si es que si usted aquí lo quiere ver y poder definir más o menos por dónde se están yendo los competidores. Sin embargo, no deja de ser un panorama muy oscuro, muy gris y que lo único que ha logrado el paso. De los años ha sido una desintegración, una separación, una división tremenda entre los corredores o quienes integran a la familia de Los y californiano y que parecieran no darse cuenta de que toda esta serie de disputas estériles, inútiles, absurdas, que además no tienen un objetivo fijo, es decir, hacia dónde se dirigen, pues entonces lamentablemente entre estos pleitos han perdido bastante, bastante tiempo para adquirir fuerza realmente y poder convencer a otras instituciones, a otras empresas, a patrocinadores, a autoridades, para que podamos finalmente ofrecer un campeonato digno que además logre atraer quizás a medios de información o a la televisión que pueda irles dando pues mayores elementos para continuar creciendo, sin embargo pues esa no ha sido la visión de un grupo ¿cierto? Sí la minoría, pero que ha logrado con su participación muy negativa y que han sido diferentes al paso de la historia, no han sido los mismos, la verdad es que esta camiseta para destruir lo poco bueno que de repente se ha venido logrando en Baja California Sur, se la han venido poniendo diferentes personajes. Desafortunado pues, pero así es como ha estado el panorama dentro del obrón de Baja California Sur en los últimos 10 años y le comento que esto ha sucedido al menos en los últimos 15 de lo que este servidor tiene memoria. En fin, Fin de semana de carreras en el municipio de Los Cabos, Carrera Santa Rosa 2014. Se corre este sábado a partir de las 7.30 de la tarde noche, ahí en Santa Rosa, que está prácticamente metido ahí en San José del Cabo. Esa es la actividad que hay para este viernes en lo que se refiere al plano local. También en el plano nacional, pues comentarle a todos ustedes que Veracruz está de fiesta, Cuerza está de fiesta, porque desde ayer se puso en marcha la segunda edición de la Baja Veracruz sin 4x4, que estará reuniendo a una gran cantidad de corredores, no solamente a todos los locales, o a gran parte de los corredores locales del estado de Veracruz, que han confirmado ya asistencia, el evento estará desde ayer viernes, se puso en marcha esta actividad de la segunda edición de la Baja Veracruz 104 x 4 habrá actividad hoy sábado y mañana domingo y han reunido corredores también de algunos otros estados de la República Mexicana están en ese momento allá en Coatzacoalcos Veracruz para vivir esta fiesta de los Rocks californianos y que también da gusto que llevan las siglas de Upro, la Unión de Promotoras que en principios de este 2014 se dejó venir una delegación con Bernabé Zamudio que es uno de los principales líderes desde el automovilismo fuera de camino allá en Coatzacoalcos para conocer un poco más de lo que es la esencia de Road en Baja California Sur y que de regreso no solamente se llevaron las letras de la Unión de Promotoras Upro sino además también el carro de Chico Villagómez que ahora está corriendo, estará corriendo este fin de semana dentro de esta segunda edición de la Baja Veracruz 100 que tiene lugar allí en Coatzacoalcos, escenarios espectaculares la verdad es que es majestuoso el escenario en donde estarán participando pilotos del Estado de Nuevo León, habrá corredores del Distrito Federal, del Estado de México de Hidalgo, de Tlaxcala, de Morelos, de Puebla la verdad es que por la distancia que no es tan grande les permite a todos los competidores y además de no tener que cruzar el Mar de Cortés como tiene que suceder para venir a correr quienes deseen estar en algún evento de Baja California Sur se les complica mucho en lo que se refiere al costo porque ya subir el vehículo al barco para cruzar el Mar de Cortés o los corredores que tengan que venirse en avión pues ya eso les complica bastante el panorama. No sucede lo mismo en el centro de la República Mexicana, donde me parece que hay elementos para que pueda ir creciendo este deporte. Ya vemos cómo hay actividad en Oaxaca, hay actividad en Tlaxcala, en Jalisco, en Nuevo León. En Sonora, en Sinaloa, es decir, el automovilismo fuera de camino está teniendo o está logrando una penetración impresionante en gran parte de la República Mexicana y la verdad no, no deja pues de darnos un gusto enorme. Hay que recordar también que este mes de noviembre, del 12 al 17 de noviembre, vamos a tener la actividad de la Internacional Baja Mil, edición número 47, que es prácticamente la madre de todas las batallas, la más importante carrera de automovilismo fuera de camino en todo el mundo por las características que reúnen esta carrera, por la historia que el evento tiene, por la categoría de corredores que reúnen, que ya en este momento estará superando los 40 pilotos solamente en la estelar que es la Trophy Truck, que además el grueso de corredores que participan dentro de la clase 1, así que es un espectáculo impresionante y además la ruta cuando se corre de Ensenada hasta La Paz, que es recorrer toda la península, toda la geografía estatal es ese, un espectáculo que se convierte en único y que desde finales de los 60 está llevando Llevándose a cabo y que ha recorrido el mundo ahí, se conoce la península mexicana de Baja California, también gracias al impacto que ha tenido la Baja 1000, que logra atraer corredores de continentes como Asia, vienen muchos corredores de Japón, de China, de toda esa parte de Oriente, vienen pues a, a vivir esta gran aventura que se estará corriendo del 12 al 17. Así que enhorabuena, pues, para la gente de Veracruz. La verdad es que el mejor de los éxitos. Que les vaya súper bien en esta segunda edición de la Baja Veracruz 100 4x4. Hay fiesta allá en Coatzacoalcos Este sábado y domingo Y toda la buena vibra para nuestro buen amigo Bernabé Bernabé Zamudio Que está al frente de esta organización Por supuesto fortalecido por una gran cantidad De personas más que integran El comité organizador de este gran evento Que esperan ya instituirlo Y hacerlo año con año Que se convierta en toda una tradición Y que logre reunir a los mejores pilotos No solamente de Veracruz Sino de gran parte de la República Mexicana Así que un abrazo para todos hoy y que le salga, que le salga súper bien también en las actividades del motociclismo pues hay una gran actividad también les recomendamos mucho meterse dentro de Facebook en el espacio de la revista punto moto y ahí tendrán actividad ellos prácticamente están metidos dentro de toda la actividad que está ocurriendo en el motociclismo, en todas sus modalidades en la República Mexicana y también se encargan obviamente de, de informar acerca de lo que está sucediendo en otros lugares de, del mundo pero ellos están especializados en todo lo que tiene que ver con la actividad del motociclismo a nivel nacional, ahí están informando acerca de todas las actividades, este fin de semana hay bastante actividad, hay también actividad en lo que se refiere a esos recorridos de aventura, esos recorridos turísticos que están sucediendo en diferentes lugares de nuestro país, recorridos por el estado de Jalisco por el estado de Chihuahua, por el estado de Oaxaca de Guanajuato, de Hidalgo la verdad es que esa es una actividad que también está logrando muchísima fuerza, mucha fuerza nos impresiona el número de participantes que logran reunir y cómo toda la familia entera está participando y que esto es finalmente uno de los objetivos que debe tener todo deporte que se expresa y alcanzar grandes niveles de convencer a toda la familia, es decir, no solamente a uno de los que integran la familia, sino lograr reunir a toda la familia, el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los primos, los hijos, los nietos, etcétera. Y eso está sucediendo con estas actividades que se están llevando a cabo en la República Mexicana, estos recorridos que, hacen, que se hacen en cuadris, en motos, en los UTVs que se están popularizando también, estos pequeños carritos que son chiquititos pero que le permiten a quien los maneja y a quien los acompaña generalmente son de, de dos y de cuatro plazas los de cuatro plazas me parece que son los que están también alcanzando más popularidad porque bueno permite que vaya prácticamente toda la familia dentro de ellos y que este recorrido del carácter turístico que se hace por diferentes zonas y diferentes estados de la república mexicana están alcanzando una gran notoriedad algo de eso también pudiera empezar a llevarse a cabo también porque en California Sur tenemos indudablemente grandes rutas para poder llevar a cabo esta serie de actividades, aunque en lo que se refiere a los roads, pues muchas de estas rutas se han venido cerrando por los errores, por las fallas, inconsistencias, por las faltas de cumplimiento en la palabra empeñada, por la falta de compromiso de organizadores y bueno, muchos tramos de, de diferentes carreras se han venido cerrando de manera lamentable dentro de todo este serie de cúmulo de cuestiones negativas que arrastramos. En en el norte de Baja California Sí, pues la actividad y un gran abrazo y el mayor de los éxitos para la gente allá en Veracruz con este evento la segunda Baja Veracruz 100 4x4 que se corre este sábado y domingo también y en lo que se refiere a nivel internacional, lo que se refiere a nivel internacional, pues indudablemente que lo que llama la atención es la jornada 13 y 14 que va a tener lugar también este sábado y domingo en Crandon, en Wisconsin, prácticamente en la zona central hacia el norte, Wisconsin también hace frontera con Canadá y con la zona de los, de los grandes lagos y allí en este escenario estará presentándose para este sábado y domingo en el Crandon International Auto Raceway, es decir, uno de los autódromos importantes de la Unión Americana, es un trazo de una pista con muchísimas curvas que ofrece un gran espectáculo y que seguramente habrá de estar lleno para este fin de semana con la visita de los grandes corredores que participan en, en este campeonato se estará corriendo la etapa 13 y la etapa 14 el nombre que lleva esta carrera es Kiss to the Big House es decir, como las llaves de la casa grande y forma parte de la temporada 2014 es la última carrera de la temporada en este campeonato, ahí ya estarán coronando pues a los ganadores es decir, premiarán a los que estarán imponiéndose este fin de semana, pero además estarán premiando también a quien se lleve el título en la temporada 2014 de esta carrera que además dentro de otras cosas se comenta y esta competencia también se le ha dado por llamarla como la Daytona 500 Dentro de la modalidad del, del off road, esto debido a, a la, al nivel, al grado de dificultad que reporta esta pista. Aquí, así que seguramente va a ser un gran espectáculo para este sábado y domingo. Las actividades estarán arrancando desde hoy sábado a las 10 de la mañana. Estarán abiertas las puertas. La ceremonia de apertura está estimada a las 2 de la tarde, hora central de los Estados Unidos y a las 6 de la tarde estará terminando ya la actividad estos horarios son lo mismo para sábado que para, que para domingo en este campeonato que es el campeonato de Torque como se denomina pues ahí tenemos que en la Pro 4 por ejemplo estarán ocupando las uh, o están al frente en ese momento dentro de la clasificación general Johnny Gribbs con 277 puntos Mark Jenkins en segundo lugar con 243 y Scott Douglas con 221 en la categoría la categoría principal que es la categoría Pro 4 y en la Pro 2 en la Pro 2 ahí tenemos a CJ Grips, o si otro integrante de la familia Grips está ocupando el liderato con 269, Chad Ford con 241 y Jeff Kincaid con 212 en el tercer lugar y finalmente en la Pro life la categoría presenta como eh, sus punteros hasta el momento de este campeonato a Jared Brooks tiene 238, Keegan Kinkey está con 222 y Doc Mittag está con 200, 210 puntos, son los tres mejores hasta este momento. Un gran espectáculo, sin lugar a dudas, pues el que se presenta para este fin de semana, allá en este lugar de Wisconsin, de Crandon, en donde se estará llevando a cabo esta actividad. También habrá actividad, le digo, de los recorridos turísticos en diferentes lugares, en Puerto Vallarta se está promocionando uno de ellos, que va a reunir también a un Muchísimos competidores, recorrido de aventura por toda la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los destinos turísticos importantes de la República Mexicana y que también habrá de tener actividad para estos días. Así que pues la verdad es que se mueve bastante. Para cerrar con lo que los comentarios de hoy, le comparto a todos ustedes lo que sucedió también con y que había quedado pendiente en el programa anterior los resultados de la asociación de ojo del estado de Sonora Azores, quien llevó a cabo su fecha número 4 el pasado fin de semana en una pista, una pista Azores allá en Hermosillo, Sonora, que nos comenta Eduardo Becerra que logró llenarse por completo con una gran cantidad de aficionados que están eh, respondiendo a los esfuerzos que hace esta organización, nos comentaban también que en breve esperan ponerse en contacto con nuestro jefe con Norma seña, porque tienen interés de visitar, así como lo hizo la gente de Veracruz, de visitar en breve en la zona de, de nuestro estado, es decir, la zona de Los Cabos y de La Paz, a conocer también cómo se lleva a cabo la actividad del auto fuera de camino, y por supuesto, tienen interés en ir a conocer los estudios del Pato Rojo, así que en breve seguramente ya se pondrán en contacto con la dirección general de, del Pato Rojo para poder llevar a cabo pues esta visita que pretende hacer, la gente de la Asociación de Ojos del Estado de Sonora, así que bienvenidos como siempre con los brazos abiertos, hay un espacio para todos ellos, como para la gente de Veracruz, para la gente de Oaxaca, para la gente de Nuevo León, para todos aquellos que nos han hecho el favor pues, de tomarse el tiempo y de ocuparse también de nosotros. Y lo único que ofrecemos pues, es este impulso y el respaldo para difundir las actividades que todos ellos vienen realizando. El overall de esta carrera que tuvo lugar el pasado fin de semana fue para Otto Gerard en la categoría 10A. Fue el mejor de todos los competidores. Se llevó el primer lugar derrotando a Luis López, son los dos ocupantes primero y segundo en esta categoría en la clase 10, la victoria es para Miguel Bonilla que se lleva también el triunfo en esta categoría es el segundo lugar para Adán Durazo y el tercero Dentro de la clase 10, pues finalmente fue para Francisco Montaño en otra de las categorías, la clase 1600 o la clase 16, fue para el profesor Ramón Gastelum, él se impone en esta categoría, segundo lugar para Leonel Sánchez y el tercero para Heriberto Valenzuela en la 5 libre, Omar Dojaques, se lleva el triunfo en Hugo Tevez es para el licenciado Israel, no nos reportan aquí el apellido, en la clase 7 Antonio Rodríguez, en la 5600, el Chepe, así que el Chepe se lleva la victoria, tampoco tiene... <risa> apellidos este. el chepe de acuerdo a la información que nos, que nos proporcionan y así se llevó a cabo pues esta competencia que logró reunir a un total de 52 participantes lleno absoluto en la pista Azores allá en Hermosillo Sonora, así que pues nos da un gusto enorme la verdad y una calurosa felicitación para todos ellos que están a cargo de esta promoción y difusión de lo que tiene que ver con esta especialidad del deporte motor como es el off -road. Llegamos amigos aficionados al final, está terminando también el mes de agosto, estaremos arrancando ya con el último tercio del 2014 que hace que empezaba este año y ya estamos esperando el final nuevamente, septiembre estará arrancando a partir del próximo lunes, estamos terminando pues un fin de semana que termina también con el mes de agosto. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en esta emisión aquí a través de www.elpatorojo.com. y no se le olvide ya estaremos también comenzando con todo lo que serán los previos para atender la edición número 47 de la Internacional Bajamín, que se estará corriendo del 12 al 17 de noviembre, saliendo en Ensenada y terminando en La Paz, la expresión más salvaje del deporte motor, ya lo sabe, la vamos a tener aquí a través de rojo.com para que nos acompañen toda esta cobertura que desde hace un par de años hemos estado realizando con el fin pues de brindarle a todos ustedes una transmisión, una cobertura, detalle a detalle de lo que está sucediendo, los previos para ponerlo a ustedes en antecedentes con todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de 46 años de historia, 47 que se cumplen en este 2014 y como siempre es una gran fiesta para toda la península, tener el recorrido desde el Senado hasta La Paz como va a ocurrir del 12 al 17 de noviembre con esta carrera, hay que recordar que la calificación este año ha sido anunciada para llevarse a cabo en Las Vegas a diferencia de lo que ha sucedido con la baja 500 y la baja 1000 anterior que la calificación la hicieron en Rancho Vilcalba ahí en la zona de Ojos Negros cerca Ensenada, este año ha dicho Roger Norman que se la lleva a Las Vegas así que los que quieran calificar para ocupar los primeros puestos de la parrilla de salida principal, tendrán que irse a Las Vegas y eso va a ocurrir por ahí del 5 de noviembre aproximadamente es lo que habían informado inicialmente habrá que esperar porque todavía queda tiempo, de hecho la siguiente competencia será para el próximo mes de septiembre, la Imperial Valley, así que todavía queda oportunidad para saber qué otra sorpresa más nos pudiera andar a conocer nuestro querido Amigo Roger Norman Estamos llegando pues al final de esta emisión Muchísimas gracias por estar con nosotros Que tenga usted un excelente fin de semana Se lo desean todos los que integramos el Elpatorojo.com Así que en nombre de Norman se seña como siempre Rodrigo García a cargo de los controles técnicos Un servidor de Pedro Franco. Le decimos muchísimas gracias y lo esperamos aquí Con más de esto que es el Ojo para todos ustedes